el sector transporte de la provincia hermanas mirabal asegura que los acuerdos arribados con la alcaldesa del municipio de salcedo mercedes ortiz y otros organizadores de los juegos nacionales no han sido cumplidos por eso en reunión efectuada este miércoles dijo que se siente engañado bueno aquí tenemos una delegación de los transportistas de la provincia hermana mirabal donde nos sentimos totalmente eh,